En este momento nos encontramos entonces. Vamos a ver las impresiones de las personas que se encuentran. Vamos entonces a ver las impresiones de las personas que se encuentran. Vamos a ver entonces la impresión de las personas que se encuentran acá. Cerca de las personas. Buena señora, su nombre. Vicentina de Mendoza. ¿Cómo se siente? ¿Por qué el sí, señor Vicentina? A ver, no, porque venimos a apoyar al presidente con la, la enmienda por el sí. Durante estos 10 años de revolución, ¿cómo ha visto el desarrollo del país? Bien. muy Un mensaje entonces a la población, señor Vicente. Bueno, son palabras las personas que se encuentran acá apoyando al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en esta gran concentración, en esta gran caravana que está partiendo, que partió desde el sector de los monolitos, aquí, ¿qué sector, qué sector desde los monolitos hasta el patio de la academia militar? recordemos que el presidente de la república se encuentra aquí Vamos a hablar con las personas que se encuentran aquí Buenas tardes, ¿tu nombre? María Alejandra González porque coméntame por qué el sí porque el sí a la enmienda constitucional? Porque sí, es un sí por Venezuela, un sí por el país No podemos perder, es un sí al presidente que ha entregado la vida por nosotros Ok, hacer a ¿su nombre? la enmienda el futuro del país sí va! ¡Sí va con todo! ¡Sí! ¡La enmienda va! Son impresiones de las personas que se encuentran acá, de las personas que se encuentran acá. La palabra. Mi presidente, desde que estamos con usted, hemos visto el cambio imporrable del pueblo de Venezuela. Lo queremos mucho. Le habrá echado Enrique de la U de Agua. Lo queremos, presidente. Pero son parte de las impresiones de las personas que se encuentran acá, agolpadas a la todo largo y ancho de este Paseo los próceres En apoyo al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el comandante del pueblo, como también se le llama. Recordemos que esta, esta, gran cosa, esta gran caravana que va a finalizar aquí a la final de la plaza de la cadena militar... Va a ser con una concentración para el presidente Chávez. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Eduardo Borges. ¿Por qué el sí, señor Eduardo? Bueno, tenemos el sí por 10 razones. Tenemos las, las misiones. Tenemos la misión alimenticia. Lo que, la, la misión Riva. Todas esas misiones. Y por eso nosotros tenemos que darle un sí a nuestro comandante. Tenemos que seguir con este proceso. Porque si, si él... ...se nos va de aquí, esta revolución no puede seguir... ...y para seguir tenemos que darle un sí rotundo... ...para este 15 de febrero... ...un mensaje señor entonces para todos aquellos venezolanos y venezolanas... ...que nos están viendo en este momento... ...a todos mis compatriotas les digo... ...que el 15 de febrero... ...tenemos que salir todos juntos de mano... ...y darle un sí rotundo a nuestro comandante... ...Hugo Rafael Chávez Frías... ...bueno muchas gracias, son gracias. parte de las impresiones... ...de las personas que se encuentran acá a lo que es lo largo y ancho de este paseo de los próceres, para llegar al punto de la plaza de la Academia Militar de Venezuela, donde en este momento el Presidente de la República va a dar algunas palabras a todos los fieles que se encuentran desde tempranas horas. Buenas tardes, ¿tu nombre? Carlos Martínez. Mira, un mensaje tú como joven a, a, a todos aquellos jóvenes que sean venezolanos y venezolanas que están... Pensando sobre, sobre el sí, sobre la enmienda constitucional. Bueno, le hago un llamado a todos los juventud, todos los estudiantes, todo aquel mayor de 18 años, para que ejerza este 15 de febrero su derecho al voto, su derecho constitucional, en defensa de la patria, de la soberanía, por el comandante Chávez, por la construcción del poder popular y porque la enmienda amplía los derechos políticos del pueblo. Es un llamado contundente y rotundo que le hacemos la juventud revolucionaria de Venezuela a todos aquellos jóvenes, no se dejen manipular por esos medios fascistas. Vamos todos este 15 de febrero a defender nuestra patria. Vota así a la enmienda constitucional. Okay, muchas gracias, son parte de las declaraciones de las personas que se encuentran acá recorriendo este Paseo los Próceres. Los demás dignatarios internacionales que se encuentran aquí también están llegando a la plaza de la Academia Militar de Venezuela aquí en los Próceres en Caracas. Es impresionante la cantidad de pueblo, la cantidad de personas, de jóvenes venezolanos y venezolanas, que al ver pasar a su líder, expresan el amor que sienten hacia su líder, el comandante de la revolución, Hugo Chávez Frías. Vemos entonces a través de las imágenes del Sistema Nacional de Medios Públicos, como todas las personas agolpan alrededor del vehículo que transporta al presidente de la república y de esa forma le dan su apoyo total, rotundo, al presidente de la república. El presidente no solo puede asumir la gran responsabilidad que implica la continuidad del proceso de transformación de la sociedad venezolana, sino que también para cumplir con las expectativas y necesidades de lo que el pueblo requiere en el apoyo y la participación de todos los dirigentes que son respaldados democráticamente por el pueblo venezolano. También es también una de las características fundamentales del por qué se coloca hacia todos los cargos de elección popular esta enmienda constitucional, esta extensión de la enmienda constitucional es porque el líder de la revolución, el presidente comandante Hugo Chávez Frías necesita estar acompañado por los mejores cuadros de la revolución a todos los niveles más alejado de la intención personalista y totalitaria que se pretende checar. Vemos entonces como todo el pueblo, el pueblo que se encuentra aquí presente, Corea, saluda, lanza ovaciones al Presidente de la República, así mismo como los dignatarios de otros países que se encuentran allí. En este momento, el carro donde va a pasar el Presidente está ingresando al área de la Plaza de la Academia Militar de Venezuela, aquí en Los próceres Vemos como el, el Presidente de la República está haciendo su ingreso de esta forma a la Academia para de esta forma bueno, dar el discurso del día de hoy a 10 años de la Revolución Bolivariana. 10 años de desarrollo, 10 años de misiones, 10 años de posibilidad y de inclusión hacia el pueblo venezolano recordemos que desde luego que en 1998 el presidente de la República asume el poder, se inician todos aquellos cambios y reformas necesarias para construir una democracia más participativa, verdaderamente protagónica, como es el caso de la creación de las visiones sociales, la visión Riva, la visión Zucker, la misión Robinson, la las la, la es como barrio adentro, Misión Cultura, asimismo bueno, como la inauguración de gran cantidad de obras. Una de las últimas obras que es importante destacar fue, la una de las, más, de las obras más importantes recién inauguradas fue el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, asimismo como las obras que se contemplan en un corto plazo como son los metros Aguatires. Los, eh, los, la, la diferente red ferroviaria que tiene el país. Asimismo, es importante destacar que todas las personas que se encuentran acá se encuentran ovacionando, vitoreando felices, de forma pacífica y participativa en esta gran concentración en apoyo al sí de la enmienda constitucional. ¡Vamos a ser vencidos! pueblo a Aquí sí, yo digo sí, con Chávez La enmienda sí, aquí sí, yo digo sí, con Chávez ¡Hoy celebramos!